Se me cruzaron las venas y se me aceleró el corazón. Aquel día que te vi pasar con tu figura de diosa, mitad fuego y mitad santidad. Por momentos sentí perderme en el abismo de la irrealidad, creyendo que eras una visión. Pero fue tu olor a mujer quien me dejó bien claro que no. De los misterios del corazón, el mundo no tiene conciencia, pues al fondo del alma humana jamás logrará llegar la ciencia por más avanzada que parezca. Estaba escrito mirarte ese día. No le encuentro otra razón. Mirarte y sentirte tan lejana y al mismo tiempo tan mía, pero místicamente parte de mi vida. Por momentos sentí tu mirada y tu sonrisa de mujer traviesa, Bailotear tu espalda desnuda, segura que como hembra ya habías atrapado la presa. Yo me perdí en el silencio, de aquel que soñaba con darte un beso, con regalarte una rosa, con escribirte un poema, porque me di cuenta que en ese momento tú me habías visto el alma y no el cuerpo. Esta alma, que sin saber por qué, nació disfrazada de lo que no es, que trata muchas veces de ocultarse estúpidamente como la luz de un farol, que una vez encendida siempre se dejará ver en el péndulo que mantiene el equilibrio de lo que se mira y lo que se siente. Muchas veces se pretende ignorar la realidad, fingiendo que fue una gran confusión, lo que en su momento pidió el corazón. Pero para el universo no existe confusión. Las almas están hiladas de dos en dos para que caminen eternamente la vida juntas, unidas en el amor, sin importar la materia, porque son parte de la energía de Dios. Así, así nos topamos, tú y yo, como el estallido que acompaña el relámpago, formando un trueno feroz, como la nota de la melodía perdida que toma su posición en el arpegio del corazón. Misterios y más misterios, guardados en las almas, que cargan todos los cuerpos. Misterios y más misterios, guardados en el universo. Sí, sí, eras tú, y era yo, como la ola que regresa al mar, consciente de que ese es su lugar, como las manecillas de un reloj que por fin se llegaron a juntar. Misterios y más misterios, guardados en las almas que cargan todos los cuerpos. Misterios y más misterios, guardados en el universo. Claro que eras tú la mujer mística que pedía mi corazón, la del pelo rizado y los labios rojos, la que pinté mil veces en mi imaginación, pensando que solo era mi creación. Misterios y más misterios, guardados en las almas, que cargan todos los cuerpos. Misterios y más misterios, guardados en el universo. Pero ahí estábamos las dos, aquel día que sin pensar, se me cruzaron las penas y se nos juntaron las almas para nuevamente volver a empezar, empezar el ciclo infinito del amor, de este amor que nunca tendrá fin, por el contrario siempre tendrá un comienzo en otra dimensión, en cualquier tiempo y en la diversidad de otros cuerpos.